que no estaban hablando pero les he dicho que venga un inspector aquí para ver cómo en las condiciones en, la, en las que estamos trabajando ¿vale? con la con la chancha eh, al final he eh, dicho que quedan yo yo el señor titos con la chancha el señor Titos ha dicho que con el reparto de las mascarillas ya es suficiente todos los comités los hospitales el, el señor Titos les ha dicho a la chancha que estamos limpiando las herramientas mentira cada, cada hora cuando pues, se, se pasan de un trabajador a otro ya sabemos nosotros que es mentira, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, sí que nos ha dicho la, la empresa que a la tarde van a parar la producción escalonada. Es decir, al turno de tarde les van a llamar a los que tengan que venir a trabajar, ¿vale? El turno de mañana no ha dicho absolutamente nada. Pero nosotros entendemos que no se puede hacer ni un solo coche más. Vosotros no tenéis que enfrentaros a nadie, ni a vuestro maestro ni, ni nada. Nos vamos a poner nosotros delante de la línea y hasta las dos vamos a estar parados. ¿Vale? Estamos reivindicando aquí no contagiarnos. Eso. Entiendo que lo que tenemos que hacer es irnos a casa. Tenemos familia, lo que no podemos estar es aquí juntos unos con otros. No, Quiero decir, únicos, únicos, hay que tomar la decisión. Los únicos que tienen potestad para que mandarnos a casa es la especie. Nosotros estamos intentando que vengan. Y si no, si no, si no vienen, lo único que podemos hacer es pediros que os estéis... Eh, que no, ¿Dispensamos, ¿Dispensamos, Giros, claro, casa, que no, no podemos estar así.